Estamos aquí, lo que habíamos prometido, esta es la obra más importante de, de lo que es la, eh, el Bajo Yuna y, y, y lo que corresponde a los municipios de Villarriba, Castillo, solo, eh, La Tarana, toda esta zona altamente productiva y que había reclamado por años. Estamos hablando de una carretera fundamental para eh, eh, el transporte de, de los ciudadanos y además eh, para transportar eh, miles y miles de quintales de arroz principalmente y de otros rubros que se producen en esta zona. Además de que va a cortar el tiempo para eh, ir a Santo Domingo, eh, va a conectar con toda esta zona altamente productiva. De manera que eh, es la conexión, es la conexión, ...de la provincia de Duarte con toda la provincia, la provincia del Nordeste... ...María Trinidad Sánchez, y también con la provincia de Samaná... ...y por qué no decirlo también con Monte Plata ...de manera que es una obra que va a contribuir al desarrollo económico... ...de todos los habitantes de esta zona... ...pero además va a dar calidad de vida a todos los municipios... ...de Villarriba y sus cuatro distritos municipales. Estamos o continuamos desarrollando un conjunto de obras... ...que desde el inicio de esta gestión... ...hemos estado desarrollando en toda la provincia de Duarte... ...y en la mayoría de sus municipios... ...estamos interviniendo uno, diez o 12 puentes... ...y con esta obra... ...que ya los contratistas tienen el avance... ...y otras que, como la de Río Boba... Eh, ...que también se inició... ...venimos a dar respuesta a una serie de necesidades y de demandas que por años han estado pidiendo estas comunidades y que el presidente Abinader, atendiendo este reclamo, nos ha incluido a que eh, les demos las respuestas necesarias. En relación a otras obras que podrían estar beneficiando a la provincia de Duarte, ¿qué contará durante todo este año? Bueno, las que hemos anunciado y las que estamos haciendo son bastantes. Pienso que en la historia de la provincia de Duarte no se habían ejecutado un conjunto de tantas obras en las distintas instituciones y sobre todo de obras públicas, hemos estado haciendo en la provincia de Duarte lo que nunca se había hecho.